Y estamos con el debate tuitero de los jueves, ya un clásico de con voz propia. Eh, así que se van presentando. Eh, directamente por el nombre que usan en Twitter. En Twitter ¿eh? Pascualichio. Pascualichio. Doble CHIO. Esteban Bianchi. Soy Puri. Soy Puri. Orgullo mío Rinconete. Bueno, a ver, está muy en estos días en debate todo el tema de las redes sociales. Eh, ahora lo novedoso de hoy, las denuncias que hizo el gobierno eh, por las amenazas a, a Moreno, eh, el cacerolazo que se concretó a través de, de Twitter. Eh, ¿Cómo viven ustedes esto? Que son protagonistas, ¿no? A mí me parece que a veces hay como una exageración del peso de las redes sociales. Creo que son muy importantes en la difusión, que son muy importantes en hacer correr determinada información pero en general las experiencias, por ejemplo en, en África o en los lugares donde se habla de, la, de, esta, de las rebeliones a partir de las redes sociales, siempre hubo una organización social eh, territorial detrás, como en el caso de Egipto, que estaban, había grupos incluso grandes uh -huh. como la hermandad musulmana u otros grupos. Este, entonces me parece que son importantes, Yo, nosotros vivimos, los que estamos acá, creo que vivimos casi todo el tiempo usándolas, pero me parece que también hay que entender que hay detrás de esto un proceso de organización social, digamos. ¿no? Entonces uh -huh. lo que hay que ver es qué está pasando en la sociedad. Es cierto que pronto que, que este, puede ser que Gaddafi no haya caído este, por Twitter, sino más bien por los misiles que recibió justo después de recibir los mensajitos de Twitter, digamos. Uh -huh. Es... Eh, Creo que es lo, lo que vos decís, Exacto, es, sí. es, es, es una realidad muy vistosa, pero que no modifica la esencia de las cosas, sino modifica la esencia de la política ni la, la esencia de los procesos de toma de decisión. ¿no? Sí, en su momento la había definido con cierta claridad Beatriz Arlo cuando habló de Twitter la, la espuma de la espuma. ¿no? O sea, que no, hay, no hay que perder de vista eso y aparte no hay que perder de vista esto de que en Twitter no es que todos estamos viendo lo que todos dicen todo el tiempo, mm. sino es que... Es como un microclima, ¿no? No, ya no hay cortes sino que efectivamente pequeñas comunidades. Entonces, bueno, seguramente los que estamos sentados hoy alrededor de esta mesa, más o menos nos conocíamos de antes eh, y no necesariamente conocemos a miles de otros que está por allí. Y seguramente aún si pusiéramos a funcionar este, en la misma línea, cosa que no sería tan sencilla, las redes que tiene cada uno dentro de Twitter es bastante poco probable que provocáramos un terremoto social, sino más bien... Este, una, una pequeña onda en el agua ¿no? claro, ahora sin embargo digamos el tema todo esto de los, eh, la marcha de los cacerolazos eh, se concretó Creo, también a través de pero, claro, otro... pero, pero, no pero, eh, ¿no? pero se podría haber concretado no a hay... través de, de, de teléfonos digamos es, no pasa en eh, las redes sociales nada que no pase en la sociedad, exacto, sí, son sí, un sí, reflejo de sí. la sociedad lo que antes sucedía en un bar o en un club hoy sucede en las redes sociales, quizás es más fácil quizás la comunicación es más dinámica porque una persona está saliendo de la facultad y le escribe a una persona que está saliendo del baño. Entonces, es más dinámica y se da más con más facilidad y mayor velocidad, pero las, las dinámicas y, la, y, la, y las cuestiones sociales se mantienen igual que cuando la gente se reunía en un bar uh -huh. y planeaba ir a hacer una manifestación en un bar. Digo, las plazas se llenaban mucho antes de que existiera Twitter. A es ver, importante Nicolás. no olvidarse que en realidad las redes sociales son un medio, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? un medio de transmisión uh -huh. y detrás de cada mensaje hay un emisor y las redes sociales tienen la particularidad que son eh, muy efectivas a la hora de esconder cuál es el emisor real claro, del mensaje sí. a la hora de enmascarar con lo sí. cual, eh, tanto en el caso de, de las rebeliones no. árabes no. como en el caso de los movimientos de indignados en Europa no. como en el caso de, de no. algunas manifestaciones populares acá no. que puede ser el caso de los Jacerolazos, lazos pero cuando fue la muerte de Néstor Kirchner parte de la convocatoria a ir hacia la plaza se realizó también a través de redes sociales claro. no, siempre hay alguien atrás y por atrás, ejemplo, eh, de perdón, esta... De, sí, para si bien es posible que, que un mensaje salido espontáneamente de, de una chispa viralice y ha pasado algunas veces, la inmensa mayoría de las veces que un mensaje viralice en las redes sociales hay una estructura atrás que sabe perfectamente cómo hacer para que esas cosas se viralicen. Eh, por ejemplo, esta denuncia que hizo el gobierno hoy por eh, las amenazas contra Moreno, que dicen que se han propagado a través de eh, redes sociales. ¿Qué opinan? Yo... Es un medio, digamos ¿no? Es un medio como cualquier otro no, no, Digamos, no modifica en sí eh, Antes que existiera Twitter o, o Facebook Mm. seguramente habían argúmenos que hacían amenazas por fotocopiaban. A bueno, los mails incluso que de, de, circulaban y que siguen o sea, circulando es igual el... repudiable que se haya hecho por Pero, Twitter que oh, si oh, le hubiesen sacado una fotocopia en la esquina. Yo creo que mm. lo que sí acentúa es esta la idea de microclima, es decir, es lo que le pasa a los, a los caceroleros, es esta cosa de antes se sentían solos y de pronto se juntan y ven que son, son mm. muchos. Probablemente tienen la presión la impresión no mucho más. Yo, a ver, me parece como que es verdad de lo que ustedes dicen, como que es un microclima todo, pero me parece como que están eh, bajando y la verdad es que eh, las redes sociales son las que han convocado o las redes sociales son las que de pronto convocan y te dan, eh, eh, la, eh, no sé, la casa y el domicilio particular. ¿Ustedes lo ven eso? Ese, ese tipo de escrache. ¿Lo ven bien, por ejemplo? Y muchas veces lo que yo llamo los enmascarados de Twitter. ¿Lo ven bien, a ah, eso? No, no, no, por supuesto ¿Eh? no, no, yo creo, yo por lo menos soy partidario de, de dar la cara y de decir, bueno, eh, soy parte de distintas organizaciones, hacemos públicas nuestras sí. actividades, las difundimos. Este, sí es cierto que hoy la política sería impensable sin estas herramientas digamos ¿no? es decir, también Son relativas, como nosotros decimos acá Pero sí son, digamos, sean puestos fundamentales digamos difícil pensar sí. una campaña sin Twitter, sin Facebook A ver, soy Puri, vos eso. que venís también mucho desde la política de la militancia de hace años Este tema de los escraches o este tema de las amenazas moreno ¿Vos cómo lo vivís? Bueno, primero es una desnaturalización de una herramienta ¿no? Porque hay, no hay que olvidarse de dónde viene el escrache el escracho originalmente es una herramienta que utilizaron las víctimas de la represión, los familiares de la víctima de la represión, cuando se cerraron todas las posibilidades de expresarse y todas las posibilidades de hacer justicia. Me parece que no es el contexto en el que estamos viviendo, hay elecciones competitivas y efectivamente la gente está en todo su derecho de tener el mayor de los repudios por cualquier funcionario, pero al mismo tiempo están abiertos los canales eh, para por medios democráticos deshacerse de esos mismos funcionarios. La otra cosa peligrosa es efectivamente cuando se confunde el, el sí. trabajo y la posición que ocupa la persona con la persona. ¿no? Esto no solo sucede en, en circunstancias como la de, las de hoy sino que alguna vez ha sucedido en épocas que este, nos estábamos yendo tal vez del movimiento estudiantil y empezaban algunas expresiones eh, que, con la idea de que se podía ir a escrachar a determinados profesores a la casa en vez de debatir en el ámbito natural del debate que es un debate, un espacio democrático de debate que es la universidad es que Yo creo que hay, el, el único, digamos, error común que, que, que suele haber con las redes sociales es como una especie de fantasía que pueden llegar a reemplazar al, al voto ciudadano es eh, eso es una fantasía eh, en una de esas, claro. eh, peligrosa, en el sentido de decir, por más, por más eh, este, redes sociales, organizaciones, el único termómetro claro. que mide en democracia son los votos. Y Nicolás, vos el scratch, esto que se vio, lo de Moreno, ¿qué, ¿qué opinión tenés? No, bueno, en ese sentido coincido con él. El scratch mm. es un método que, que está sacado absolutamente de contexto en este caso, Igual remarcar que, que la convocatoria de ayer fue una convocatoria mínima, todos los testigos presenciales hablaron de 7, 10, 12, 20 personas, más los medios que, que, que acudieron, digamos, raudos Esteban, al lugar que hacían... Esteban, que ¿ustedes que, ¿vos qué opinás eh, de, de la militancia? Vos tenés militancia pro, ¿no? Sí. ¿Y qué opinaba del tema de los escraches, los caseros? Luz, muchos, los muchos decían desde el gobierno, eh, los manejaba el PRO, por ejemplo. No, creo que en principio hay que diferenciar lo sí, que sucedió ayer con el escrache, que fue una determinada cantidad de gente, llámese 20, llámese 20.000, pero que no supieron diferenciar la figura de Guillermo Moreno como funcionario que el rol que ocupa. Y si vamos a repudiar a Guillermo Moreno como funcionario... Tenemos que ir a donde reside su función, que claro, es el, la Secretaría, la Secretaría Comercio de Comercio Interior, de Comercio. un lugar público. En su casa, Guillermo Moreno es un, un, una persona y tiene derecho a su intimidad como persona y no tenemos que repudiarla personalmente, sino su rol como funcionario. Y es, entonces es eso a lo que tenemos que ir. Con respecto a los cacerolazos, son una manifestación genuina de la gente que no sé. con una diversidad de reclamos decidió volcarse a las calles para, para hacerlo saber, para hacérselo saber a la Presidenta y para hacérselo saber a todo el espectro político que aparentemente no representa esas... Uh -huh. esa manifestación sí, de vuelta es. no debería sorprender eh, la, la amplitud de determinadas protestas, ni ser atribuida directamente a las redes sociales, sobre todo en un distrito que votó sí. de la manera que ha votado en las últimas elecciones, sí. sería una, una sorpresa eh, si de pronto una convocatoria sí. de estas características sí. la realiza alguna fuerza que hubiera sacado el 1 o 2% en las elecciones, pero el hecho pero es pero que las... la capital pero es un distrito más opositor lejos, eh, ayer en Plaza de Más un festival va a pedir justicia por Mariano Ferreira que reunió una cantidad de gente bastante apreciable, digamos eh, que también de alguna manera gente que provenía de distintos sectores políticos algunos que militan en la izquierda como Mariano algunos militantes del kirchnerismo, otros que no tienen militancia pero que se sentían atraídos ya sea por la figura de Mariano y por todo lo que representó su asesinato o bien por... por... Digamos, la, la convocatoria del festival, que incluye un montón de bandas que se celebraron. Bueno. pero bueno, hay, hay una, una multitud de manifestaciones sí. ciudadanas de mayor y menor intensidad. Eh, creo que esta es una más de esas que como tal se la tiene que prestar atención, se la tiene que ver, se la tiene que estudiar, sí. pero no, no marca un antes y un después de nada, sí. ni como, como si lo trataron de imponer, digamos, de determinadas lecturas que, que se hicieron eh, políticas. eso Es interesante esto de decir eh, algo que se repitió mucho, es el gobierno tiene que escuchar, el gobierno sí. tiene que tomar nota. Entonces, más allá del como el lugar común de decir el gobierno tiene que escuchar a todos los ciudadanos, eh, eh, no sé bien qué, qué significa eh, tomar nota, en el sentido que si, si el gobierno... Toma nota y modifica el rumbo, que eso sería el, el, la idea final, por lo que exige una minoría, eh, sería una estafa eh, uh -huh. contra la mayoría que votó ese rumbo, digamos. Entonces, uh -huh. es, eh, es, eso creo que es una discusión válida. Es decir, una, si reúno a 50 o 100 mil personas uh -huh. eh, en contra de, de, de determinados. No, pero se trata de que la oposición escuche también esos reclamos y que los pueda trasladar a propuestas que el año que viene puedan ser llevadas a las elecciones y ahí sí, Claramente, sí. que se pueda empezar a, a, a cambiar el rumbo desde eh, la legislatura que es donde deben cambiarse las cosas. ¿sí? Pero vos sabés que justamente ahí, eh, yo te, estoy de acuerdo eh, con, con esto que acabas de decir, y, y, y no estoy nada de acuerdo en cómo se ha editorializado frente al fenómeno de los cacerolazos donde parece que porque hubo una convocatoria totalmente espontánea a través de redes sociales, la gente que participó del cacerolazo no tiene representación. Y el hecho es que en la última elección eh, esa gente no votó en blanco ni ejerció no. ninguna forma de protesta, sino que votó por alguna opción. Seguramente la mayoría de ellos opciones opositoras, pero eh, aún habiendo tenido un triunfo contundente el gobierno actual eh, Hermes Binner sacó el 17% sí, sí. de los votos hay representaciones eh, legítimas genuinas y el fenómeno del voto en blanco que tuvo algún pico por allá por el no, 2001, no ha vuelto a niveles normales, entonces me parece que también hay este, una forma de editorializar sobre eso que me parece que es bastante este, eh, ingenua en algunos casos hipócrita en otros, porque la realidad es que más allá de que eh, no, no todos los ciudadanos estamos completamente conformes con los modos de representación uh -huh. que existen, no hay una crisis de representación que ponga no, en jaque el problema. sistema hoy. Eh, ahora, digo, ahí también estaba mucho, y ustedes lo han marcado un poco, el tema de que el gobierno tiene que cambiar por eh, lo que pasó tras los cacerolazos o el gobierno tiene que cambiar... Eh, no sé, la cadena nacional o la forma de ser o los planes por lo que surgió en el Cacerolazo. Sí, Pero ¿por qué Yo creo que no hay que.? Me parece que hubo como una subestimación o un desprecio a la gente que participó de esa protesta que me parece que fue exagerada. Creo que hay en ciertos sectores como un desprecio a la clase media porteña por su tradición de votos y por, por, por algunas de sus actitudes que me parece que, no... que, que a veces hace que uno piense. No, eso ya, los caceroles son así, este, claro. entonces no le damos ni bola. Pero es un que, que, que se ve de, por parte de la clase media sí, porteña hacia otras clases también. Pero me parece ¿no? que a veces no, no ayuda a claro. pensar una política para la ciudad. Digo. Ahora, a ver, en el punto que marca acá eh, Nicolás, eh, se da, me parece, de los dos sectores. digo, Porque en algún momento se ha hablado de la crispación del gobierno y ahora pareciera que hay crispación desde otros sectores también, ¿no? Sí, Digo, no, se, ¿no hay como dos sectores crispados uno contra el otro? A, a y esto nosotros, no se refleja a, a, a través también de las redes sociales. Hablando de Twitter, a mí me parece que lo más aburrido de ver en Twitter es, por ejemplo, cuando vos te levantás y uno a la mañana lo primero que hace es decir, ya se murió la yegua u otro se dice, bueno. vivimos en el país de las maravillas, es decir, me parece que eso es aburridísimo es decir, yo creo que son precisamente los, los, los que hace que eh, no se pueda debatir, digo, creo que hay una riqueza que hay que buscarla en otros pero, los sectores pero se debate, que sí. Pero yo creo que se debate mucho en este momento, es decir, en la Argentina se debate mucho y donde se trata ¿Pero se debate debatir? con altura o se debate al nivel que con está gran... indicando no, él? Con gran ¿De altura. intolerancia, de tirar no, pero quiero decir... eh, basta de esto, de se aquello? Se debate no. en el Congreso ¿O se descalifica? No, no, no, pero se, se debate en el Congreso y, en el, y la, los debates del Congreso son grandes debates entonces mm. sin, sin lugar a dudas hay una especie de microcosmos en la calle esto de, que piden por ejemplo cuando decimos hay que, eh, el gobierno tiene que escuchar qué tiene que escuchar ¿Que, que Cristina se tiene que suicidar se tiene que matar tiene que y bueno ¿quiere? no sé Esteban tenías otra opinión vos querés que el gobierno tiene que escuchar eh, yo me parece que el gobierno tiene que escuchar porque como decía Nicolás Nicolás decía eh, esto no, no, no, no específicamente significa que hay un ...un antes y un después de los cacerolazos... ...yo creo que hay un antes y un después de los cacerolazos... ...antes de los cacerolazos... ...la gente pensaba lo mismo que el día después de los cacerolazos... ...pero sin embargo no salió a la calle... ...¿qué pasó el 13 de septiembre que la gente salió a la calle? Uh -huh. Antes la oposición no tenía un público uh -huh. al que le hablaba... ...hoy tiene un público claramente determinado... ...que es un montón de gente que salió a la calle... ...en Buenos Aires, en Córdoba, en todos lados... ...no es la, no es la clase media porteña la que salió a protestar... ...es un montón de gente que salió a protestar... ...me parece que la diferencia es esa... ...gente que un día dijo... Salimos a la calle y salió a la calle como hacía mucho tiempo que no sucedía que la gente salía a la calle. Yo creo que lo que pasó, lo que te preguntás que fue lo que pasó y volviendo al principio, fue una convocatoria eh, a que se viralizó a través de redes sociales y con el apoyo también de medios masivos que desde días antes anunciaban que iba a suceder y de nuevo volviendo al principio, creo que un poco eh, lo que hay que preguntarse es sin desvalidar a los que fueron convocados por esa convocatoria es quién instaló esa convocatoria. ¿De dónde vino esa convocatoria? ¿Y quién instaló la convocatoria? No, bueno, eso es algo que se puede hipotetizar, se, se ¿Para puede... vos? Eh, no, yo no, no tengo un nombre, no tengo un grupo, pero creo que sí tiene que ver digamos, con los mismos sectores y los mismos medios que después utilizaron esa misma convocatoria para editorializar y para darle un sentido político muy claro. Digamos, creo que acá hay, hay una serpiente mordiéndose la cola. ¿Qué va digamos? a pasar el 7D, que es la gran pregunta que todos se hacen y que también está en el tema en las redes sociales? Bueno, sería bueno que nos estuviéramos preguntando qué es lo que no está pasando hasta el 7D, ¿no? Porque lo cierto es que la, la cautelar beneficia a un único grupo y no es ese el único grupo que tiene que desinvertir. Eh, han fracasado las, las licitaciones de licencias, es decir... Eh, a mí me parece que, efectivamente, hay que discutir las, las dos cosas. Es muy importante, va a ser muy importante el efecto de la caída de la medida cautelar si la medida cautelar no, no se no renueva, se denueva, ¿no? ¿no? que es la otra cosa que no hay que dar por, por sentada. Pero lo que me parece sí preocupante es que eh, una, una lucha histórica de la, de la, plataforma por una radio, de la coalición por una radiodifusión democrática haya terminado embretada en la discusión entre un... Gobierno de un determinado color y un grupo económico con una... Hoy, de... vos, ¿no? hoy hubo una reunión de las televisoras comunitarias, los medios comunitarios que hicieron una presentación en el Congreso para precisamente pedir que se garantice el 33%, que la ley, eh, yo formé parte de la, de la coalición desde el 2004, eh, que, que ese 33% se garantice eh, y que, eh, bueno, que no solamente el problema, como decía Puri, es el problema de Clarín, que es central, eh, sino que también se le dé lugar a estos nuevos medios que hoy están eh, desplazados. Que Según de la ley, se olvidaron, ¿no? De eso. Eh, digamos que ¿Eh? Eh, yo creo que no le tienen confianza. Si no hay confianza en que esos medios puedan hacer una comunicación distinta y bueno ver, Si nos detenemos a la ley en el 2000, el día 7, eh, si por ejemplo, el, digamos una opción es que Clarín eh, decida desinvertir y venda sus empresas. La ley le permite vender sus empresas este, por única vez y transferir las licencias en este caso. Ahora, si el gobierno decide sacar la frecuencia, como dijo en el spot, y la hace caducar, que también tiene esa ¿Sí? posibilidad, porque se lo permite la ley, debería dárselo a una organización sin venta de lucro, porque eh, eso también dice la ley, que tiene que haber una ¿Sebastián? reserva A mí lo que me preocupa, es y volviendo al tema de los cacerolazos, es que el 8 de diciembre va a pasar lo que pasó el día del cacerolazo. Va a pasar que solamente uno de los medios, el medio hegemónico, el medio del monopolio, uno de los medios cubría una manifestación que convocaba bueno, a convocamos a nosotros. Tengo. Tampoco entremos Esteban. en eso, Esteban. Perdón. No entremos en eso que solo no, no, uno acá. Yo, no, yo acá no, no, lo cubrimos. Yo, yo, yo tuve el programa una hora con los protagonistas. Tampoco etiquetemos que solamente uno cubrió, uh -huh. porque no es así. Acá no, lo no, cubrimos no, durante no una, de una hora. O sea, lo no lo cubrió un canal, Digo que la consolidación de medios de manera hegemónica, tanto para un lado mm. como para el otro, puede ser peligroso con respecto a la manipulación de la verdad o a la manipulación de lo que está sucediendo. Entonces, mm. si se llega a una manipulación de los medios y que todos los medios estén en poder mm. de una sola... De una sola línea de pensamiento puede ser peligroso porque se puede manipular de la manera, de no manera ves, que la, la realidad sí, llega. Comparar igual la situación, o sea, usar el término hegemónico para comparar la situación de una empresa con más de 300 licencias a el de un grupo de empresas con líneas periodísticas divergentes que en algunos puntos pueden llegar a ser coincidentes con el gobierno y otros no, como puede ser C5N, este mismo canal, Canal 9, en América. ¿sí? Creo que eso es una comparación que no, eh, no. no, no, no, no resiste ningún no, tipo. Creo que hay... eh, eh, eh, se trató de instalar después del gasolazo ese, digamos, de que. TN, Clarín, Mitre era la única voz y que, y que, que era el único y por un lado eh, no es, o sea, el diario Clarín, TN y Mitre podrían seguir existiendo en manos del grupo que hoy en día los tiene y por otro lado creo no es cierto que haya sido la única voz que transmitió esa protesta, si la única que lo hizo eh, dándole un sentido político clara, eh, claro y con, y con una intención sí, de hay, hay algo de lo que se habla poco que es la necesidad, digamos, que no tiene que ver con el, que es que se tiene que conformar la comisión bicameral, que es la que tendría sí. que garantizar el sí, seguimiento está... de la ley y elegir los dos representantes de la oposición que tienen que integrar el AFCA y RTA, que en su momento la oposición que estaba en contra de la ley no quiso integrar, pero hoy el FAP y el radicalismo han dicho que sí quieren pero, integrar pero, ese. Pero eso, ese nada, nada en la ley, digamos, no es que estamos frente a un, a un peligro de un monopolio estalinista. Por más que hayan nombrado a un marxista-leninista al frente de la este... Siglo no, Sí, sí, este, quiero decir, no, no, no, eh, bueno, este, una ex marxista leninista. ¿El ex leninista? Claro. No, viste que decían no, que. No, cuando él era marxista. No, no, no, no, no, no, no, pero viste, decía, era sabate, viste que decía que dijeron que Sabatella era marxista lenista. A lo que voy es que, hoy la realidad es que hay una empresa con. ¿Y es marxista leninista? No, no creo No cree. A esta altura del partido. La Ferifiesta del 85 con una remera del Che y un un disco de y la, biografía y la biografía de Llanos Cada, Cada, ya Cada. <risa> Exacto, la, él era presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, nosotros yo la pero, en ese momento y bueno. Pero a, a, a lo que voy es que, que hoy tiempo. hay una, una realidad de un, un grupo dominante. este El futuro de la, la ley de medios no define en ningún momento un, un estado o dominante. Es decir, va a haber profusión de medios hacia eso, hacia eso se va a tender. Pero quiero decir, el, el, el, el, el relato este de que el, el gobierno va a reemplazar a Clarín, es, es completamente... Sí, igual conveníamos ¿no? una cosa, ¿no? Que bueno, si, si, que, el gobierno, si el gobierno se mantiene después del 7 de diciembre, cosa que no va a suceder pero si el gobierno se mantuviera tan inactivo como estuvo hasta ah, ahora bueno, teniendo bueno, ya en claro, vigencia los 200 artículos la verdad el, podríamos decir que no uh -huh. podemos no esperar nada sí, sí, sí, claro, claro, Yo claro, lo, lo que quería, quería agregar es muy chiquito, es que Ojalá el único problema que tenemos en cuanto a la calidad de la comunicación eh, en Argentina se debiera a los problemas de propiedad de los medios. Porque la verdad que la pobreza eh, hoy tiene también que ver con las opciones que se hacen cuando se elige qué noticias cubrir, cuando resulta imposible, por más que uno haga zapping, eh, alrededor de 35 canales ver otra cosa que no sean accidentes sí, de auto o cosas es que, no que no tienen interés público se abrió mucho ¿sabes? esta última semana en el debate sí. que creo que no es menor, se trata de una ley que fue aprobada por el Congreso sí. de la Nación con mayorías multipartidarias sí. de las dos cámaras muy amplias eso hace hay que... tres años eso, hay Digo, eso también detalle. hay que tenerlo en, en cuenta ¿no? que es una ley no, no, que no. fue aprobada 146 votos y 38 creo en el Senado y hay que tenerlo en cuenta también. y que duerme el sueño de los bueno, justos y esperemos que el 7 de diciembre por lo menos se despierta un, ¿no? un príncipe le de bueno, un pez. No, pero ahora hay un estalinista, así que vamos a ir con <risa> eso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. gracias a los cinco.